una maestra en segundo grado les propone a sus alumnos armar un poemario. Esto desencadena durante el desarrollo del proyecto en que una de sus alumnas, angustiada, le, le cuenta que su papá no iba a poder disfrutar ese poemario porque era ciego. A partir de ahí nos empezamos a plantear, acompañando a la docente, en cómo incluir al papá de esta alumna y eh, a las familias que no podían apreciar esa producción u otras. Así es como surge la idea de convocar, a través de las distintas supervisiones de escuelas de modalidad especial, a un encuentro, a un primer encuentro de intercambio entre escuelas primarias comunes y de modalidad especial. Pensamos actividades previas que tenían que ver con la sensibilización eh, del uso de la tecnología y específicamente también del uso de la tecnología en una escuela de sordos contando y mostrando a partir de videos y de también powerpoints qué uso de la tecnología hacen las personas sordas durante el evento fue muy interesante cómo interactuaron los chicos de las escuelas primarias comunes junto con los de la de especial. Eh, interactuaron en talleres de cerámica, en talleres de plástica, en talleres de stop motion y las conclusiones de los chicos al final querían volver a tener este evento. Se contó con intérpretes de Lengua de Señas Argentina que iban acompañando las diferentes instancias y trabajamos sobre lo que era la tecnología adaptativa y la accesibilidad de estos sitios. También se generó desde INTEC un logo que se fue colocando en los blogs a medida que estos se fueron haciendo accesibles. No es solamente a través de las prácticas cotidianas que esto se da, sino también que hay momentos en los cuales uno para, mira. Esos momentos son, por ejemplo, el encuentro entre Educación Especial y nuestro distrito escolar. La inclusión es un proceso que construye saber pedagógico, un saber que tiene que ver con la enseñanza y con los aprendizajes. En este sentido, las tecnologías son herramientas fabulosas porque nos permiten no solamente planificar y llevar a la práctica, sino también registrar y documentar estas experiencias. La propuesta es eh, continuar en un espacio virtual ...a través del blog que tiene el Distrito 20... ...donde la idea es subir el material... ...la fotografía, las filmaciones... ...y poder compartirlo entre el Distrito 20... ...y los alumnos de nuestra escuela... ...y poder comentar a través de un foro... ...también socializarlo a aquellos alumnos... ...y familias y escuelas que no han participado este año. Significa un aporte muy valioso... ...el hecho de pensar y reflexionar... ...puertas adentro de las aulas maestros, entre maestros y con los chicos, la necesidad de incluir y de pensar al otro. ¿no?